Yeah. <risa> Mira, eh, Gracias a ustedes, muchas gracias, a Francia y a Fulvio. Eh, la conversación que tenían ustedes ahorita, bueno, que teníamos planteada, sí. se me parece un poco eh, a la historia de los Estados Unidos en el sentido de que eh, la guerra de, eh, de liberación, sí. la guerra de independencia, los Estados Unidos sobrevino precisamente por algo parecido. Los inmigrantes que estaban en el continente americano le pidieron a la corona inglesa que le diera una representación en la Cámara la cámara de las Comunas o la, la Cámara la de los Flores. Sí. Entonces los ellos le dijeron que no, pero entonces le dijeron, bueno, si nosotros no, no podemos tener una representación, tampoco vamos a seguir tributando a, a la corona, porque ellos pagaban impuestos a la corona porque fue la corona que lo envió a explorar esas tierras y de ahí vino el enfrentamiento y la revolución norteamericana que da el traste con la primera constitución. Esto es interesantísimo. Y eso se parece a eso lo que decían ustedes, de que el dominicano en el exterior que aporta una gran cantidad al producto interno bruto, producto de las remesas debe de tener un mejor trato, debe ser más tomado en cuenta. Pero bueno, eso es un poco marginal a mi tema. Yo lo que quiero es insistir. Ojalá y que no piensen que nosotros estamos insistiendo demasiado porque creo que casi todos hemos tratado el tema de alguna manera y es el tema de la vuelta a una mediada normalidad que puede producir una situación grave. Miren, el caso de Chile es aleccionador. Aquí lo tengo que sale en el periódico el diario del día de hoy. Voy a leer un parapito nada más. Las autoridades chilenas advirtieron ayer el estrés al que está sometida la red hospitalaria de este país, especialmente en Santiago, e informaron que en las últimas 24 horas se registraron 2.278 casos de COVID-19, lo que eleva la suma a, 40 a 40 no 46.5 eh, el mayor avance se produjo del 12 al 13 de mayo de los nuevos contagios, aumentando en un 60% la cifra récord de 2.660, la mayoría en la capital. Y indudablemente que esas son unas cifras que crean mayores eh, situaciones. Pero hay un grupo de seis países que volvieron a la a esa normalidad eh, mediada, ¿no? como decía yo al principio, que han tenido o tuvieron obligatoriamente que volver al confinamiento. China, por un lado, Alemania, por otro lado, Corea del Sur, también Irán, que cierra incluso una provincia por continuar con el desconfinamiento, el Líbano, eh, Arabia Saudí, ¿verdad? y tuvieron que volver al después de qué es lo que quiero significar con esto que yo no tengo muchas esperanzas de que no ocurra en la República Dominicana y digo que no tengo muchas esperanzas porque uno ve que en medio del confinamiento, en medio de la pandemia, en medio de la solicitud que hacen las autoridades que hacemos nosotros a través de este medio de comunicación y todos los demás medios, a todos los niveles, en las redes sociales, usted ve los mensajes, en la televisión, en lo, lo, lo, los canales de YouTube, en todas partes. Y la gente sigue cometiendo los mismos errores, que, como decía alguien que se baja la, la mascarilla para hablar, cuando realmente eso es una, un disparate. Es una, es una manera de ponerse en riesgo, eh, la gente no quiere entender eh, ese aspecto del, del problema. Lo que quiere decir que a la hora que eso pase, y miren la foto que mostró Julio, la gente va a volver a la calle como, como si nada. Entonces, yo pienso que quizás lo más prudente hubiese sido previo a poner a la gente en la calle otra vez, aunque sea de la manera mediada, como se ha dicho, que no va a ser así. Mucha gente va a abrir que no tiene por qué abrir, y van a tratar de justificar abrir porque hay una desesperación del sistema económico. Fíjense la amenaza que hizo la FDC, hace, eso fue el jueves o viernes la semana pasada, de que hoy iba a abrir si no le permitían abrir. Eso de alguna manera presionó mucho al gobierno. Yo lo que pienso es que ese, ese de, esa desescalada desescalada como están llamando ahora un término nuevo que yo no había yo no había visto no pero bueno hemos aprendido algo en esta pandemia esa desescalada debió de hacerse en base a una ley a una norma que permitiera que la policía nacional o un grupo o un cuerpo especializado o salud pública o un equipo compuesto de salud pública, policía, ejército, esté en la vigilancia para evitar la cercanía, para evitar esa ese contacto social, evitar eso, porque vamos a volver. Yo pienso que soltarlo así es como, es como tirar una recua en medio de un pastizal que usted no sabe para dónde va a coger. Entonces vamos a tener que volver al confinamiento otra vez, y va a ser más difícil y doloroso, porque después que el individuo comience a, a producir dinero en su negocio, tener que volver a cerrar, quién sabe por qué tiempo se va a hacer más difícil el cierre. Entonces, eh, debió de hacerse sobre la base de una una norma, fuese una ley, fuese un reglamento, qué sé yo, una ley. Que permita tener una base para que las autoridades pudieran eh, hacer lo que tenían o lo que tienen que hacer en términos de vigilancia y control de la reapertura de la economía. Porque yo pienso, o sea, a nadie se le ocurre pensar que este es un país con gente tan educada, tan formada, tan respetuosa, es tan poco vergonzante que de que va a a 6 pulgadas. Porque esa es, la, esa es la, la idiosincrasia del dominicano. Nosotros somos un... El dominicano es un individuo cercano, tan cercano que hoy conocemos a un tipo nos sentamos a tomar una botella de vino y cuando ya va... Una botella de vino tiene cuatro copas. Cuando ya va por la por la, por la tercera copa, somos hermanos. ¿Entendés mi hermano? me entienden? Entonces, pienso que eh, eh, se soltó eso sin haber preparado eh, mejor el asunto. Es como cuando usted amarra a un caballo, a una, un caballo jodón problemático, de eso que que son difíciles de amarrar. Usted lo amarra con un caña de, de, de, de plátano. eh, ¿Se le va a ir? Entonces, eso va a pasar entre nosotros. Lamentablemente, yo no tengo muchas esperanzas. Y parece ser que las opiniones tanto de, de Francis, o escuché a Yerjan y a Fulvio, que fue el último que habló del tema, previo a mí, eh, plantean más o menos lo mismo. Todavía estamos a tiempo. Yo pienso que un, una, una, una, una norma, una normativa, eh, producto de la necesidad, producto de la situación de prisa que tenemos, pudiera conocerse en el Senado, eh, eh, bueno, en las cámaras, ¿no? en, la Cámara, en el Congreso, pudiera conocerse y hacerse una ley para evitar el, el tipo de para el, el tipo de salud, el tipo de, el, la distancia, cómo acudir a los lugares, porque hasta ahora. Se ha dicho, se, se lo planó lo, lo de salud pública y usted se pone a analizar, bueno, pero tendrá salud pública la, la, la condición que estamos viendo a la gente, está limitándole el derecho a la gente, o sea, pero de salud pública las condiciones estoy hablando de condiciones jurídicas para tomar esa decisión o debería eso pertenecer a otro estamento público de la República Dominicana, porque hay que ver todo esa, toda esa parte nada, nada ojalá yo me equivoque, lo dije ayer y lo sí. repito hoy, ojalá y esté equivocado y no tengamos nosotros una desagradable noticia en poco tiempo. señores, gracias muchas gracias a ti, amado eh... Amado, diría yo que se le transfiere y salud pública en su condición de dirigir estos momentos la salubridad pública. El tema del de confinamiento y de alejamiento de comportamiento social se le transfiere como garantista de que la salubridad se mantenga o el plan se mantenga. Digo yo que uno lo entiende como autoridad posible de de ejercer ese derecho o de limitarnos esos, esos derechos. Es un asunto de obediencia. Mira, tengo, creo que tenemos una información que Yaryán va a darnos. Así es. Eh, es es llamar un tanto a... lamentable, ¿no? Sí. Eh, llamar a la atención de la gente, de los ciudadanos de la República Dominicana a propósito de la situación que se está dando con la uh -huh. voladera de Chichigua eh, vemos aquí en el diario, en el nuevo diario, que una niña eh, se electrocutó, ¿verdad? Ay, Dios. Lamentable, ella está viva. Ella solamente recibió quemaduras. Eh, estamos eh, Pero imagínense ustedes, recibió quemaduras en el 90% de su cuerpo al hacer contacto con un cable de electricidad. <coughs> de, de electricidad. Eso fue en los guaricanos. Wow. Entonces, ¿qué, ¿qué decir, verdad, a, a las autoridades? Por lo que veo, Yerjan, que están haciendo la práctica de volar chichigua en, en techo. Sí. Eh, sí, es normal, es normal. Sí, pero eso es peligroso porque a lo alrededor y en el mismo edificio puede haber un cable cruzado. Y, y ahí es donde nosotros queremos llamar la atención de las autoridades. sabes qué me pasó a mí? Yo administro un edificio. Pues yo tuve que cerrar una rendija, un lugar donde se cruzaban al techo desde el escalón sí, al ah. techo a volar Chichigua y no viven en el edificio así es, entonces ya ella, se está cerrado hacerle llamado a las autoridades y a las familias, por ejemplo si usted tiene niños, incluyendo usted porque hay adultos también que se han electrocutado un joven que falleció, creo que Santo Domingo eh, electrocutado porque a veces se, en la voladera de Chichigua se van a los techos, porque hay menos contacto con, con, con los alambres con los cables, y entonces a veces, se, como se dicen, se entretienen volando, la verdad, como, se, como decimos en el campo, se embullan y no se dan cuenta y terminan haciendo contacto, lamentablemente, con eh, el cable de tendido eléctrico y lamentablemente entonces vienen esta, esta, este tipo de situación, así que hacer un llamado a los padres, si usted tiene niño, trate de mantenerlo en la casa y buscarle la vuelta, incluso... Eh, también hacer un llamado a, a los padres, que hay muchos niños que andan en la calle, incluso descalzo volando Chichigua. Señores, estamos en cuarentena. Y esos niños son de alto riesgo. Eh, tiene, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque cuando usted lo manda para la calle a volar Chichigua, lo estás mandando a contagiarse también y a buscarse un problema. Y, y se suben en la casa de los vecinos. Tú lo ves que cuando se le, va, cuando se le rompe la Chichigua, andan corriendo ellos detrás y se meten a los patios. Entonces, atención usted padre, usted madre sea responsable con su muchacho mantenga a su niño dentro de la casa y cuídelo, no deje que un niño se, electro, se, se le electrocute volando chichigua en un techo ni tampoco deje que se vaya para, para, para donde los vecinos o para la calle a volar chichigua tenemos que ser una sociedad más responsable por Dios la niña gracias a Dios no ha perdido, no perdió la vida pero lamentablemente subió, sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo porque imagínense ustedes tenemos aquí un mensaje Francis de Whatsapp sí, Adelante. Alexander Soriano de San Francisco dice buenos días, quiero decirle que con relación a la UAS creo que deberían buscar otro método para dar los exámenes ya que hay estudiantes que no están preparados para eso yo he visto estudiantes con teléfono de teclas análogo dice él el profesor Ramón de Jesús dice que su electricidad le llegó duplicada, ahí le pasamos lo que nos mandó de Norte, el comunicado de las excusas que ellos dan. Son las eh, mismas que han usado en todos los años. Así porque es. son técnicos de, de, de, de, de imponer. Sí, pero. No, no ese oye, cuento no, de que. No, no, eh, no. no. no, no, no Protecón, no. ¿para qué está? Porque lo dirige el mismo ellos se llevan de las mismas decisiones que toma Edenor. Oye, pero qué es el peor momento, venir a aumentar claro. la, la electricidad ahora, como estamos viviendo en pandemia, es el peor momento. Bueno, Otras a... naciones, lo pues... que han hecho es que han disminuido la mitad. O le voy a la dar la razón a le doy ah, la mitad. razón a Yayan, que dice que es en el...